Pero va a salir más más bien poco. ¿Qué coño? ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué coño, qué? ¿Qué? Que ha, que ha sido. <coughs> vale. Vamos a dejarlo en.. la là